Buenas a todos, gente. Bienvenidos a un vídeo más que especial. Otro vídeo en mi canal, otro vídeo de Valorant. Estoy muy pesado. Pero como todos sabréis, este canal ahí está muy centrado en Valorant. Quería contaros una cosa. Ya sabéis que en mi canal hay una serie... Que es tu Radiante llega a Radiante Pero ya por fin No me queda estancado en Diamante 1 Juego solo aquí, ¿eh? Para que lo sepáis Lo que es El jugar en solitario Ya estoy en Diamante 2 Y a punto de Diamante 3 O sea que estoy Camino Inmortal Se vendrá el vídeo de Diamante e Inmortal de los mejores momentos Como hice con la De Platina Diamante y nada, vamos a ir directamente al vídeo, que este vídeo se trata esta vez de Omen, exactamente. Mucha gente me lo ha pedido, Omen, haz tutorial de Omen, al guía de Omen, mejores humos, mejores, no, os voy a explicar todo lo que sepa y todos los trucos que conozca sobre Omen. Remaining. Así que bueno, ya estamos aquí dentro del juego como veréis Y ya estoy con Omen, me he metido aquí en el campo de tiro Porque yo creo que Omen no hace falta explicar demasiado Simplemente unos truquitos que os harán bastante en falta Y ahora lo veréis, vale, vamos a explicar primero las habilidades que tiene Tiene el Shrouded Step, como os digo esto, que está de transporte un simple teletransporte que puedes lanzar a bastante lejanía, puedes lanzarlo más cerca, simplemente lo puedes dirigir tú, ¿vale? Luego tenéis eh, una cegadora. me voy a colocar el micro Que atraviesa parre, parer, parredes, paredes y va en línea recta, ¿vale? O sea que todo el mundo que pase por este orbe se ciega de una forma muy vasta durante, creo que son 5 segundos Mirad, Eso es una auténtica locura Y te genera un efecto como los orbes de paranoia en la fiebre de Spike Pues igual Luego tenemos los humos, que los explicaré más para adelante, Y la ulti, que esté de transportarte a cualquier punto del mapa Que también os explicaré cosas sobre este Pues ya estamos aquí, vamos a ir paso por paso ¿Qué trucos os puedo dar de la primera habilidad? De esta Esta habilidad se utiliza mucho entre humos ¿Vale? Imaginad, ponemos un humo ahí Tú estás un humo aquí Tú sabes que el otro humo está ahí porque te lo marca en el mapa Además, que cuando tú haces esto, donde está posicionado el teleporter te lo pone en el mapa, o sea que tú sabes dónde te vas a dirigir perfectamente Entonces yo me lanzo ahí, ¿ves? por ejemplo Paso un teleporte a otro, sigo recto y, y a lo mejor el tío se piensa que estoy aquí y yo estoy aquí, ¿sabes? Y él está aquí y, y le pillo de espaldas O te estás peleando con un tío, me pasa muchas veces que me sale un tío por aquí Me cargo al primero y para el segundo me voy para allá Y el tío se asoma mirando para allá y yo, pa Facilísimo, o sea, no tengo muchas más cosas que deciros Simplemente una cosa que no dice, no hace mucha gente y es súper inteligente, ¿vale? Imaginaos que tenéis un tío aquí piqueando. Lo tenéis aquí disparándos. ¿Qué podéis hacer vosotros para contestearle? Rápido. Podéis sacar la C, pegar un salto, lanzarlo, ¿vale? O sea, es que no me sale ahora. Y giraros. Y aparecéis en su espalda mirando hacia él. Tenéis que poneros de espaldas cuando lo lanzáis, ¿vale? Porque si hacéis así. Aparecéis mirando hacia allí. Pero si hacéis así.. Aparecéis ahí también, ¿entendéis? No? O sea, tenéis que girar antes de que el teleporte salga para vosotros situaros ya directamente apuntando al tío. ¿De qué más sirve esta cosa? De giraros. De que la habilidad, cuando tú la ves externa a ti, cuando tú ves un hombre jugando y te hace un teleporte, la animación que tú ves, aparte del sonido, es que hace así con las manos. Si tú te pones de espaldas a tu enemigo, él no sabe que te, te, te estás teletransportando. Incluso a lo mejor no se da cuenta entre los tiros del sonido porque no es un sonido muy fuerte. Así que es un, una super forma de poder entrar en un punto rápido, ponerte la espalda de algún enemigo, ya sabéis, simplemente saltáis o ponéis de espaldas y ya deberéis de aparecer en su espalda. Plan así. Ya está. Y si saltáis antes también podéis caer, o sea. ¿Veis? No sé si me entendéis. Si yo voy andando y hago así, me quedo totalmente quieto. Si yo voy corriendo, salto y tiro, lo que me queda de salto lo hace. ¿Vale? Entonces no estoy en, no estoy totalmente quieto. La cegadora. Esto es una locura. Esto se utiliza mucho en mapas como... Yo qué sé... Bind, en la larga de, de B... O mapas donde hay una entrada larga donde pueden ir bastantes enemigos a su vez. ¿Para qué se utiliza? Bloquea, Simplemente ciegas no sé. y todo lo que pase por ese, le ciegas. Además, que no es cortico, es muy difícil de esquivar. Más, más que nada es muy difícil de esquivar en una zona larga porque... Una zona larga es muy larga pero muy estrecha, entonces no tienes su lugar para irte para el lado y lo que te quieras es correr hacia atrás y normalmente te pilla, ¿vale? O sea que de esto no tengo nada más que explicar. Humos, humos. Estos humos son mejores que los de Brimstone, a mi parecer, ¿vale? Duración creo que es parecida a la misma, pero tiene algo que Brimstone no tiene. ¿Qué tiene esto que no tiene Brimstone? Eh, la capacidad de poner, ponernos en casi cualquier punto del mapa, ¿vale? No tiene... Tiene distancia, sí, pero súper grande, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver con lo de Brimstone. Y aparte de eso, con Brimstone tú ves el mapa y marcas un sitio. Con Omen tú puedes lanzar el humo justamente en el punto que quieres. Quieres lanzarlo aquí en el suelo, quieres lanzarlo aquí medio comido. Quieres hacer un One Way. ¿Los One Ways cómo se hacen? Para que no lo sepa también Los One Ways, ¿veis que tengo una flechita justo en el centro de la pantalla? Más o menos, ahí. Esa flechita se sitúa donde va a caer el humo Entonces imaginaos que queréis hacer un one way eh, Encima de esta caja ¿Vale? ¿Veis que la flechita va subiendo? Pues tenéis que encontrar el punto donde la, Ahí por ejemplo la flechita ha subido Pues aquí lo lanzáis Entonces debería de hacerse más o menos un ¡Joder! Me han venido arriba, loco Debe hacerse más o menos un one way ahí abajo ¿Veis? No si cidado pero se entiende ¿Entendéis lo que digo? no O, lo, o aquí también podéis hacerlo no, o Aquí sea, hay unas escaleras, te lo sitúas las escaleras y tú quieres lanzarlo ahí. Justo, si lo lanzas con Brimstone, tienes que darle justo en el punto donde ese punto que hayas tocado sea más alto que el suelo. O sea que es a veces fallas, a veces no, etcétera. ¿Qué más os puedo decir de Omen? Omen, su ulti. Su ulti hay mucha gente que la utiliza de esta forma. Reaparecéis en Teno. Empezáis partida, empezáis ronda, tienes la ulti. Ah, una cosa que quería añadir también. Este personaje no considero ni que sea duelista, ni que sea iniciador, ni que sea healer, ni que... Bueno, humo sí, pero no me parece un, más que nada humo para el equipo. Yo creo que se puede tener un Omen y un Brimstone en un equipo. Me parece que es un... Eh, creo que se dice Lurker o es Lurker, no sé. El jugador que va haciendo el sándwich, ¿vale? Imaginaos que estáis atacando, Vais cuatro a una bomba y va uno rotando por la bomba contraria para dar la vuelta a todo el equipo y pillarles por la espalda. Ese es Omen. ¿Por qué? Porque es lo que digo, los... Los teletransportes los puedes utilizar muy bien Imaginaos que os entra por aquí uno Te cargas uno Te teletransportas Y el tío que viene ahí detrás de este Al que has matado le va a decir Me ha matado desde aquí Y tú vas a estar aquí Y él no te ha visto cruzar Él va a asomar ahí Y tú vas a tener aquí pa Entonces tú puedes moverte solo muy bien Tiene muchas posibilidades Pero Bueno, vamos al paso de la ulti No hay que tirarla Como lo hace la gente Que reaparece y si te la tiras al final del mapa Te da igual el mundo Te aguantas Y te intentes cargar a todos los que puedan No esta ulti tiene mucho más de lo que pensáis para utilizar, ¿vale? Me voy a suicidar, que no me gusta este sitio. Esta ulti tiene mucho más. Imaginaos que tenéis... Imaginaos, aquí está A, ¿vale? Aquí está B y aquí está C. Tenéis a todo vuestro equipo intentado entrar en A. Y vosotros decís, vale, un segundo. Os tiráis la ulti A, cogéis información y os volvéis. Con la X, con la misma que la tiráis, volvéis, ¿vale? Os vais a B... Coges información y le decís Vale, veo uno, dos, tres, vale Hay tres en A mmm, No renta irá, Cambiar a, a cambia la C Se entiende, ¿no? O sea, yo lo utilizo más para eso Que para teletransportarme Si te teletransportas Lo que recomiendo yo es Lanzar dos humos Bastante pegados Vale, imaginaos un humo y uno ahí Tenemos dos humos ahí Si yo ahora me lanzo la ulti Lo normal es que el equipo enemigo Se piense que me he teletransportado aquí Pues yo me teletransporto Aquí estoy, pues, al último punto que pueda Donde vea esos humos Entonces sería aquí ¿Vale? ¿Por qué? Porque estoy lo más alejado posible De los humos y pegado a la pared Sin ninguna entrada a la espalda Y tengo los humos eh, a la vista Entonces si hay alguien vigilando que Los humos Le tengo yo de espaldas, ¿ya? ¿Entendéis, no? Que la habilidad suena Y si el tío es listo y se cuesca, se gira ¿Vale? Se cuesca no se cosca no bueno, tengo nada más que decirle, hombre, simplemente que dejéis un like para más guías, eh, que pronto traeré una guía de cómo agrupar un buen equipo, qué deberíais de coger, qué formaciones hay, que me lo recomendó un chico por un comentario en el vídeo de cómo subir más, más nivel en Ranked. Y nada, un besazo, dejar un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.